Hola amigos. Bien, en esta oportunidad vamos a aprender a exportar los productos que hemos ingresado a nuestra tienda virtual eh, en, a través del plugin WooCommerce y vamos a exportarlos, como le digo, y vamos a, a importarlos luego en otro, en otro, en otra plantilla, en otro tema, ¿ok? Bien, entonces fíjense, yo tengo aquí, les muestro los productos que tengo, están ingresados aquí en en este tema que estoy utilizando, pero todos estos productos los voy a, los quiero exportar para, para importarlos en un nuevo tema y no estar pues en ese nuevo tema ingresando nuevamente los productos uno por uno, etcétera. Bien, entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba donde dice exportar, ¿sí? Vámonos aquí donde dice exportar, le damos clic allí, bien, y lo vamos a exportar a un archivo CSB chica bien, entonces eh, vamos a, a marcarle aquí, donde dice si sí, exporta los metadatos personalizados le vamos a marcar allí y vamos a generar el, el csv bien, yo ya lo he hecho, pero esto es, es fácil, lo único que tenemos que hacer es generar este darle clic aquí a generar CSB y automáticamente se generará y se descargará a nuestra carpeta de descargas, obviamente, ¿sí? Bueno, ya lo he hecho, ahora eh, voy a cortar y nos vamos a ir a la parte donde voy a importar nuevamente todos, es, todos estos productos que están en este formato CSV hacia, la nueva, hacia el nuevo tema. Bien, entonces vámonos para allá. Bien amigos, entonces vamos a empezar con la importación de los productos que habíamos exportado en la primera parte del video. Bien, entonces, fíjense, estamos en, con un nuevo tema. Vamos a abrir este sitio en una nueva pestaña. Bien, y este es nuestro sitio, es un nuevo tema. que vamos a, vamos a importar los productos. Bien, para eso tenemos que tener instalado ya el plugin WooCommerce y además tenemos que haberle hecho los ajustes correspondientes, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con, con la moneda, con el país. Por ejemplo, yo soy de Perú así que le voy a poner aquí Perú bien eh, ustedes pueden configurarlo si, pueden, si quieren vender a todos los países o, o a uno en especial bien yo voy a poner que quiero vender a los que quiero vender a todos los países muy bien esta configuración la pueden poner después. Yo voy a seleccionar aquí mi moneda, que es el sol. Ahí está. Bien, y voy a guardar los cambios. Muy bien, ahora sí voy a proceder con la importación de los productos. Me voy aquí a la pestaña Productos. Fíjense. Todos los productos. Y aquí voy a iniciar la importación. ¿sí? Entonces le doy clic allí, iniciar la importación voy a seleccionar eh, lo, voy a seleccionar el archivo bien, recuerda que teníamos, teníamos descargado ya un archivo un archivo que está en, en formato CSV y es este bien, entonces le doy a abrir ahí está Marcamos aquí la casilla que dice los, los productos existentes con, con, que, consigan, que coincidan en ID, un SQ, se actualizarán. No, como no tenemos productos existentes, no, no lo marcamos esto. Eso, esto es si, estuvi, si tuviéramos productos existentes, o sea, ya en nuestra tienda actualmente, pero como esta tienda es nueva, este tema es nuevo, lo que estoy haciendo es importar los productos que teníamos en, en el anterior tema. Muy bien, le damos clic aquí a seguir. Luego nos aparece esta ventana. Nos tenemos que asegurar que estos nombres, por ejemplo, coincidan con estos de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos id, id, tipo, tipo, escu, sq, nombre, nombre, etcétera. Todos deben coincidir. Bien. Finalmente, le damos, una vez que nos hemos asegurado de eso, le damos clic a ejecutar el importador. Bien, entonces, esto va a tomar un cierto tiempo, así que voy a pausar el video y luego vemos todos los productos que han sido importados ¿sí? bien, como pueden observar entonces ya la importación ha acabado hemos importado 138 productos, bien vamos a ver los productos, hacemos clic ahí donde dice ver productos y fíjense aquí están todos los productos que ya hemos importado ahora vámonos aquí a nuestra web y vamos a refrescar Fíjense, aquí ya están los productos. Ahora es cuestión de seguir configurando el tema de esta, de esta web. Muy bien amigos, entonces eso es todo lo que les quería mostrar. Nos vemos en el próximo video.